Si te gusta la saga Rápido y Furioso y disfrutas esas secuencias de acción absurdas, creo que vas a disfrutar esta película. Se llama RRR, es de la India, es en Indie y dura 3 horas, así que creo que es difícil la vean por accidente, pero no exagero al decirles que es de las mejores películas de acción del año. Es absurda, locamente absurda, solamente miren esta secuencia. Con tomas súper elaboradas, una acción increíble y ridícula al mismo tiempo Coreografías tanto en las peleas como en los bailes muy bien planeadas Y una historia que no da respiro llena de giros y sorpresas La película es un deleite La trama se centra en una amistad ficticia entre dos revolucionarios de la India Y seguimos esta amistad imaginaria en su lucha contra los ingleses Si son fanáticos de la acción absurda, esa que emociona pero al mismo tiempo produce risa Y los planes mega elaborados, la intriga, la traición y el drama RRR no los va a defraudar Sí, es larga pero también es bastante entretenida Y es un bonito antídoto a los típicos blockbusters de Hollywood, lo de 4 celdas de 5.